En agosto de 2016, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, donó servidores y equipo de supercómputo a la Universidad Autónoma de Chiapas en un hecho sin precedentes en la historia de América Latina. Esta donación inaugura una nueva etapa en el desarrollo tecnológico del Estado, ya que en los tiempos actuales una sociedad que no computa, no compite. La donación se concretó gracias a una colaboración cercana entre el CERN y la UNACH, gracias a la gestión del capítulo suiza Liechtenstein de la red global de mexicanos calificados en el exterior y el Club portario. Es decir, involucró el trabajo y compromiso de mexicanos fuera y dentro del país y de varios sectores de la sociedad. El donativo consistió en 384 servidores y equipo de cómputo a partir del cual se crea el laboratorio regional de cómputo de alto rendimiento. Este donativo es trascendental para la región del sureste mexicano y centroamérica, ya que permitirá que muchas actividades académicas como la investigación científica, la educación a distancia y las labores administrativas, cambien completamente al incluir el procesamiento de datos en un equipo de alta calidad. Es una computadora de alto desempeño, lo que tenemos en nuestro equipamiento es eh, 10 racks de equipo de 42U, se llaman los racks, es la altura. Básicamente son 2 metros con 10 centímetros, llenos de equipo de cómputo. Son 200 servidores, más equipo de procesamiento y almacenamiento especializado, de los cuales en esta ocasión estamos eh, comenzando a trabajar ya la mitad de los equipos. Esto a través de dos experimentos insignia muy importantes a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es la red de CERN, que es eh, la grid mundial. Eh, básicamente CERN es uno de los, de los laboratorios mundiales más importantes en temas de, de, de experimentación de partículas subatómicas. Y eh, también son creadores del protocolo HTTP, por el cual trabaja ahora la Internet, del Cloud Computing y los términos de Big Data, por las grandes colecciones de información que ellos generan. Ellos han sido precursores tecnológicos de lo que conocemos en nuestras tecnologías modernas. Ellos nos han donado este equipo de cómputo y estamos a punto de echar a trabajar una buena parte, que es casi la mitad de nuestro equipo de cómputo, en estas fechas para trabajar precisamente con la grid mundial. El cómputo de alto desempeño es una herramienta muy importante para el desarrollo de simulaciones computacionales a problemas complejos. Para lograr este objetivo, la computación de alto desempeño se apoya en tecnologías computacionales como los clústeres de computadoras o supercomputadoras o mediante el uso de la computación paralela es decir, aprovechan la capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria de un conjunto de servidores de propósito específico, haciéndolos trabajar como un solo elemento, para lograr un objetivo. Por esta razón, el cómputo de alto desempeño es una herramienta indispensable y equiparable con la teoría y la experimentación en el avance de la ciencia y la tecnología en cualquier sociedad moderna. En el caso especial de una universidad, se vuelve indispensable proporcionar a sus miembros la posibilidad de acceder a este servicio. Los usos son variados porque van del manejo de la administración a la simulación de una nanoestructura para investigación en ciencia básica. Las simulaciones numéricas permiten el estudio de sistemas complejos y fenómenos naturales que serían demasiado caros o peligrosos de estudiar o incluso imposibles de analizar por experimentación directa. Bueno, el origen de esta donación de servidores es gracias al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, que es el laboratorio en física de partículas más importante del mundo. En este eh, laboratorio existe el experimento que se conoce como Gran Colisionador de Hadrones, el cual es un enorme eh, anillo circular de que acelera eh, partículas y las hace colisionar en cuatro puntos diferentes. Y bueno, el objetivo científico de este, de este experimento, que es el LHC, pues es básicamente recrear eh, los primeros instantes del origen de nuestro universo. Eh, de esta forma se pueden estudiar diferentes aspectos de la física, como por ejemplo se trata de entender eh, cuál es el origen, de la asimetría que hay entre la materia y la antimateria, esto es, hoy en día podemos ver eh, eh, muchos planetas, estrellas, galaxias y en teoría también deberían de existir eh, planetas, galaxias y estrellas formados de antimateria, sin embargo esto nunca ha sido observado. Bueno, pues esta es una de las eh, interrogantes que trata de estudiar el gran colisionador de hadrones. También está lo que respecta al origen de masa de las partículas. De acuerdo a, a, a, la, teoría, a la teoría, las partículas elementales no deberían de tener masa. Sin embargo, eh, lo que se observa experimentalmente es que sí poseen masa. Bueno, esto se debe gracias al, al mecanismo del Higgs y de ahí surge lo que hoy en día se conoce como eh, el bosón de Higgs y la, eh, la partícula de Dios. Otro aspecto que también trata de, de estudiar el gran colisionador de hadrones o LHC es eh, recrear la prim, los primeros millonésimas de segundo que existieron en nuestro universo después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen bueno pues a todo lo que nos rodea se cree que una millonésima de segundo después de esta gran explosión la temperatura que existía en nuestro universo era de aproximadamente 100 veces la temperatura que hay en el interior de nuestro sol para que nos demos una idea eh, la temperatura interna de nuestro sol es de aproximadamente 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100 mil veces 15 millones de grados centígrados, bueno, pues es una temperatura enorme. Entonces, a esta temperatura que existía tan grande en, en nuestro universo en sus eh, primeros instantes, se cree que existía un nuevo estado en la materia que se conoce como plasma de quarks y gluones. Bueno, que tiene ciertas características, y esto es otro de los objetivos del gran colisionador de hadrones: estudiar y caracterizar este nuevo estado de la materia. Ahora bien, para poder estudiar todos estos fenómenos, se hacen colisionar diferentes tipos de partículas en, en diferentes experimentos. Están, los más importantes son ATLAS, CMS, ALICE y LHCB. Eh, la cantidad de datos que generan estas colisiones equivale a grabar un CD de datos, ¿no? el CD que con conocemos común y corriente, cada segundo. Entonces, por cada segundo que está funcionando esta gran máquina, se tiene un CD de datos eh, almacenados. Si nosotros agarramos... Eh, apilamos unos sobre otros estos CDs que vamos obteniendo con datos, al final de un año vamos a obtener una torre de aproximadamente 20 kilómetros de altura. Bueno, pues es claro que no existe una sola máquina, una sola computadora eh, que pueda contener toda esta cantidad de información, ni mucho menos procesarla. Tampoco existe un solo centro de supercómputo eh, en el mundo que pueda tener bueno, contener toda esta información. Bueno, pues en el CERN existe un centro de supercómputo que aproximadamente contiene algo así como 100.000 núcleos de, de procesamiento. Hoy en día, si lo comparamos a lo que utilizamos comúnmente, cuando co nuestras computadoras por lo general tienen cuatro núcleos de procesamiento, bueno, aquí en el CERN tienen 100.000. Sin embargo, Aún así, no es posible contener toda esa cantidad de información en ese solo centro de supercómputo, ni mucho menos eh, procesarla. Entonces, bueno, para que los, las computadoras eh, del CERN puedan mantener ese ritmo tan grande de procesamiento de datos, pues tienen que cumplir un cierto, cierto estándar de, de, bueno, de performance muy, eh, muy alto. ¿no? Los, las computadoras que ya no logran mantenerse por encima de ese estándar, bueno, pues son eh, donadas a diferentes lugares del mundo en donde las necesidades de cómputo pues no son tan elevadas. Ahora bien, con la llegada de estos eh, servidores aquí a Lunach, que son eh, prácticamente 3.000... Eh, Núcleos de procesamiento y prácticamente un petabyte de información de, de capacidad de almacenamiento de información, perdón. Bueno, pues se va a utilizar para diferentes aspectos. En particular, yo me encuentro trabajando en temas relacionados con el CERN desde hace ya casi 10 años y eh, yo trabajo en el experimento ALICE que se encuentra en el LHC, como les comenté. Y bueno, eh, mi objetivo es que la UNACH se convierta en una, una sucursal para el, eh, de datos del CERN. Hoy en día existen aproximadamente 200 eh, centros de investigación y universidades en todo el mundo que son, por decirlo de alguna forma, sucursales ¿sí? del CERN, donde se encuentran almacenados y se procesan datos de este gran experimento. Bueno, con la llegada de estos eh, servidores, la idea es utilizarlos para que el, eh, la ONACH eh, forme parte de ese selecto grupo de instituciones de todo el mundo, aproximadamente 200, que resguardan datos y que sirven para procesar es, todos estos datos. En Chiapas y la región de Centroamérica y el Caribe, existen numerosas necesidades de cálculo científico que actualmente se realizan fuera de México por no contar en la región con la infraestructura para su realización. Actualmente, en la Universidad Autónoma de Chiapas se realizan investigaciones científicas que requieren del poder del cómputo de alto desempeño para procesar datos, realizar cálculos y llegar a resultados que contribuyen al estado del arte de la ciencia. El desarrollo de nuevas aplicaciones computacionales y métodos numéricos para el avance de la ciencia no puede quedar como la acción de investigaciones aisladas la coordinación de diversas disciplinas científicas, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías computacionales deben ser efectivamente valoradas y aprobadas en un planteamiento integrado a nivel institucional, animando además la colaboración regional, nacional e internacional de universidades e instituciones que se ocupan en la formulación de conocimientos científicos. El donativo recibido por el Hizo posible la creación del Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño de la UNACH, LARCAT-UNACH, y las principales actividades en lo relativo a servicios son los siguientes. Brindar a corto plazo servicios de cómputo académico y científico de alta calidad y disponibilidad a la comunidad académica universitaria. Hacer un inventario de los usuarios y sus requerimientos en cómputo de alto desempeño externos al ambiente académico, considerando de forma estratégica la industria y las instituciones gubernamentales. Formar recursos humanos altamente especializados en la operación, uso y administración del equipo y software de laboratorio. Incorporar a centros de educación superior e institutos de la región del sureste de México, Centroamérica y el Caribe, al uso de laboratorios para el desarrollo de sus tareas de investigación y desarrollo. Además de que se plantean tres líneas fundamentales de acción. El desarrollo de investigación científica de alto impacto en ciencias básicas como física, matemáticas, así como energía y medio ambiente. La formación de recursos humanos de alto nivel, tanto a través de la investigación básica como mediante la creación de un posgrado en ciencias de la computación implementación de un plan de negocios orientado a la oferta de servicios certificados al gobierno y al sector industrial de la región y del país, en beneficio de la autosustentabilidad de la CAR. Asimismo, el laboratorio fortalecerá el soporte académico a los investigadores de la UNACH y la región del sur de México, Centroamérica y el Caribe, mediante la simulación y la experimentación virtual y remota, el Big Data y el Cloud Computing. Este esfuerzo es logrado a través de esfuerzos colaborativos con los más importantes líderes nacionales y extranjeros para lograr el éxito del proyecto, siempre buscando el necesario impacto y beneficio que traerá la región, a su sociedad y específicamente a su comunidad científica y docente. El Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la UNAM en este esfuerzo colaborativo ha prestado a varias de sus más brillantes colaboradores para echar a andar este proyecto. Nosotros trabajamos principalmente con tres proyectos principales, el cual es el proyecto de Alice, nosotros montamos el primer nodo de grid en Latinoamérica, después trabajamos con el proyecto Hawk, del cual tenemos el, el, el servicio de almacenamiento principal del experimento y que pues, orgullosamente pues, está en México. ¿no? Tenemos una réplica de los datos por si llega a pasar algo en la Ciudad de México, en, en Maryland, en la de Estados Unidos, pero bueno, aquí tenemos el repositorio principal. Y también tenemos uno de los proyectos eh, de colaboración que es con el experimento Aujer, el cual se, también se pretende instalar un repositorio, que bueno, es un experimento mucho más este, viejo, eh, son 15 teras aproximadamente de, de datos, no pero bueno, viene una segunda etapa, una renovación del experimento y bueno esperamos también capturar ya estos datos. La parte de redes, inicialmente nuestra conexión era mínima, es, hace, estamos hablando hace 10 años, eran 28 megabits, y bueno, este, hemos trabajado este, con los investigadores, con los que atraen los recursos y los proyectos este, para lograr ahorita un enlace de un gigabit. Este, y bueno, próximamente, en unas cuestiones de semanas o meses, eh, nos está por llegar el equipo para subir el enlace a 10 gigabits, este, que lo requiere el, el proyecto. ¿no? Y también la universidad ya tiene las gestiones con, con CUDI para llegar a esa, esa capacidad y tener el enlace realmente hacia San Antonio o a través de Tijuana eh, con ese, esa, ese, ese ancho de banda, ¿no? Entonces, esa es realmente mi labor en estos proyectos. Este, yo me encargo de la parte, bueno, regresando a los flex, en la, en la parte de Alice, yo me encargo del el área de cómputo en GRID. Yo estoy a cargo del site, yo soy el representante de, de este lado, este, en México, eh, para la colaboración este, con, con el Sen en la parte de Alice. y este, bueno, sobre mí recae este, que, que funcionen los, técnicamente los, los, los, los proyectos, el análisis que se, que se da, ¿no? eh, Nosotros participamos en dos proyectos eh, principales, que es el, el experimento Alice del Centro Europeo de Investigación Nuclear y el observatorio HOC de rayos cósmicos, que es una colaboración que existe entre México y los Estados Unidos. Eh, debido a este tipo de colaboraciones que mantenemos, manejamos eh, dos equipos eh, grandes de almacenamiento, cada uno para cada uno de estos experimentos, eh, en particular para el experimento HOC, manejamos eh, 1.5 petabytes peta de datos y medio peta para lo que es el experimento ALICE. La importancia vamos, que tiene de manejar este tipo de experimentos es básicamente que en México se pueden realizar los, eh, los análisis de datos y colaborar en, en eh, este tipo de, de megaproyectos que existen en el mundo y que facilita a los investigadores realizar sus análisis y, y participar en estas colaboraciones internacionales. Nuestra visita aquí en la UNACH es para eh, traer este tipo de tecnología, básicamente aprovechar eh, el equipo que recibieron del CERN y eh, ponerlo en, en operación, trayendo nosotros toda la experiencia que tenemos de, de, de la instalación que ya tenemos en el Instituto de Ciencias Nucleares. ¿sí? Entonces, básicamente, la, la idea de nuestra visita y lo que esperamos dejar aquí en la UNACH es la experiencia que ya manejamos de eh, la instalación de este tipo de equipos, cómo operarlos, cómo participar en ese tipo de proyectos, y que la transferencia de información y de conocimiento que tenemos de, en, la, en el manejo y en la colaboración con este tipo de eh, instituciones a nivel internacional se quede aquí dentro de la UNACH. Eh, posteriormente, ya una vez que tengan este centro de datos en operación, que básicamente todavía eh, le falta digamos este, eh, crecimiento, porque la tecnología con la que cuenta eh, necesita todavía una actualización pero la experiencia que van a adquirir aquí con este Centro de Datos les va a permitir en algún futuro escalar a un, a un nivel superior como lo tenemos ahorita en la UNAM. Sí, entonces, básicamente, eh, nosotros esperamos que en, una, que en esta colaboración, este convenio de colaboración que tenemos con la UNACH, eh, eh, podamos colaborar en algún futuro y tener dos Centros Equivalentes de Datos Manejar réplicas de la información, que es, como les comento son del orden de petabytes, y manejarlo en conjunto con la UNACH, y de esa manera difundir lo que es la parte de supercómputo y el acceso a este tipo de proyectos en lo que es eh, Sudamérica. Básicamente, eh, lo que estamos requiriendo es gente que quiera participar de esta eh, nueva tecnología, de esta nueva forma de hacer la ciencia y los descubrimientos. Evidentemente, nosotros como equipo tecnológico de la universidad, como laboratorio de alto desempeño de cómputo, eh, no podemos entregar todas las soluciones que requiere esos descubrimientos y esa sociedad. Y estamos invitando a todos los científicos que necesitan a través de hacer cálculos de gran envergadura o simulaciones que vengan a hacer uso del equipo de cómputo, que apliquen a, a utilizar estos recursos que tenemos disponibles de gran capacidad, pero también a todos aquellos que instrumentan que esos cambios puedan ser eh, llevados a cabo. Queremos decir programadores, científicos, este, gente matemática, gente que tiene la necesidad, por decir, eh, situaciones sociales o de gobierno o de protección civil que requieren eh, hacer uso de esta nueva tecnología, platiquen con nosotros, se acerquen, veamos de qué manera podemos trabajar en conjunto. Nosotros estamos muy conscientes que esta es una herramienta para nuestros científicos, para nuestra sociedad, pero también necesitamos la gente que va a poder apoyar esa herramienta. Desde gente y, y estudiantes que tienen carreras de electricidad, de mecánica, de sistemas, de programación, hasta los científicos que tienen las necesidades de descubrir cómo un río o una planta tiene ciertas situaciones o arquitectura para construir un puente y simular eh, situaciones químicas de nuevos materiales, nuevas medicinas, estamos para servirles y realmente nos agradaría muchísimo poderlos conocer y contactar. Esta región quiere y merece lo mejor y este equipo es considerado uno de los mejores de la región y del país. Estamos orgullosos de poder servirles.